Las Cabbage Pad Kids eran muñecas de grandes cabezas y cuerpos blandos. Su atractivo era su individualidad. No existían dos exactamente iguales. Fueron las muñecas más solicitadas por las niñas durante 1983 y 1989. Eran producidas por la marca Coleco. Quizá a las niñas les parecían muñecas tiernas con esas figuras regordetas y ojos penetrantes pero a otras personas les provocó pensamientos aberrantes y creaciones horripilantes. Las Kavashpat Kids podían ser recordadas por su éxito, pero más que eso lo fueron por dejar una huella repugnante en parodias estremecedoras para los niños de los años 80. Tanto que unas simples tarjetas fueron motivo de leyes y prohibiciones en algunos países y quizá de trastornos y pensamientos aberrantes en la mente de algunos. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Basuritas. Las tarjetas prohibidas. En 1985, un producto estadounidense se empezó a infiltrar en las escuelas latinoamericanas como si se tratase de objetos ilegales provenientes del mercado negro. Tarjetas aparentemente creadas para niños, pero con un contenido grotesco. Solo algunos las poseían y se mostraban con la más exigente cautela. Una aberrante creación, solo venida de la mente retorcida de los adultos no podía estar en manos de los niños. En esas tarjetas se veían dibujos de niños regordetes con anormalidades, haciendo cosas indebidas, violentas, desagradables. Así se podía ver a un niño triturándose en una máquina para moler carne, a otro que le en el esqueleto al tratar de arrancarle la muela. A una niña obesa satisfaciéndose comiendo desperdicio u otro bebé comiéndose sus propias costillas. La asquerosa imagen de un adolescente exprimiéndose las espinillas para usar la grasa como pasta de dientes y la otra cocinando su propio ojo. Sin saber de dónde provenían estas tarjetas, se decía que un psicópata en una cárcel de Estados Unidos las había hecho y las estaba distribuyendo para enfermar a los niños. La leyenda urbana no era tan descabellada, ya que tiempo después la comercialización de las tarjetas había llegado a México y a Latinoamérica con el nombre de Basuritas. El espantoso álbum te invitaba a coleccionar las asquerosas tarjetas con una justificación forzada. Otra vez Basuritas te invita a la gran diversión. De recorrer las páginas del álbum y conocer las nuevas espantofigus Basuritas te ayudarán a recordar aquel terrible resfriado que tuviste O cuando te lastimaste jugando aquella vez que te peleaste O cuando te dolió el estómago o te agarraron copiándote en ese examen Todas las situaciones que verás en esta serie son parte de la vida Más o menos exageradas Pero ahí reside el secreto reírnos de nosotros mismos, de nuestros vicios y defectos. ¡Que te diviertas! Y no olvides que basuritas siempre te va a dar más. Las tarjetas Garbage Pile Kids fueron una serie de cromos producidos y distribuidos por la compañía TOPS en 1985. Diseñados como una parodia de las muñecas Cavas Patch Kids, los personajes tenían un nombre construido mediante un juego de palabras y se publicaron al menos 15 series regulares en los Estados Unidos y algunas en diferentes países. Su misión como parodia era ser aterradoras y desagradables para el público en general. El éxito de estas horripilantes tarjetas fue alto, se extendió por toda Europa, Asia, Oceanía y América con diferentes nombres. El total de las basuritas superó las 1200 estampas. En España las llamaron la pandilla basura y en Sudamérica basuritas. Se describía de esta forma. Basuritas te invita a entrar a una colección de pesadilla. En cada lámina verás situaciones que te permitirán reconocer algo familiar de un amigo, compañero o hermano y también algo de ti mismo. Todos tenemos algo de llorón, de sucio o de parlanchín. ¿Quién no ha estado nervioso, resfriado o con peste alguna vez? Al recorrer Basuritas a veces vas a sonreír, otras te reirás a carcajadas y también pensarás si podrás cambiar algunas actitudes. Este álbum te da licencia para reconocer mediante situaciones y frases irónicas las cosas que están mal, y ojo, no solo en tus amigos, sino en ti mismo. Será buscado por lo fome, el que no entienda el humor y solo vea lo feo. Obtendrá un premio aquel que logre reconocer sus debilidades y corregirlas. Si logras eso, además de divertirte, nos sentiremos satisfechos. Como podemos escuchar en esta presentación, no deja muy claro cuál es lo positivo de coleccionar estas tarjetas pero sí indica que son feas y que quien solo vea lo malo será un fome o un tonto como dicen en chile en muchos países fueron detestadas en perú se referían así basura infantil asquerosas figuras que destrozan la inocencia de los niños está circulando en lima un repugnante álbum de figuritas llamado la pandilla basura se trata de estampas de colores que representan niños en situaciones grotescas, vomitando, lamiendo una rata muerta, sufriendo una descarga eléctrica, etc. Depravación adulta venida a los niños. El tema compromete al Ministerio de Educación, a los colegios y en especial a los padres de familia. Las tarjetas por sí solas ya eran detestables. Algunas eran asquerosas y otras te invitaban a atentar contra ti mismo. Y aunque no lo dijera textualmente, tarjetas como Agonías Zacarías mostraban a un niño ahorcado. Sangrante Violante mostraban una inminente muerte al desangrarse. Reparación Serapión te enseñaba cómo era la muerte volándote la cabeza con un gato hidráulico. Guillotina estaba lista para cortarse la cabeza cayendo a una cubeta donde escurriría su sangre. Este tipo de escenas hicieron que también se formaran leyendas urbanas sobre tarjetas especiales donde se les veía a los personajes alimentarse con las vísceras de un perro con el texto Mata a tu perro y cómetelo. Y algunas otras que te motivaban a hacer cosas repugnantes como comerte tus propias costillas como lo hace Brady Bug Ribs. Las tarjetas asquerosas mostraban cosas como mocoso y Delfonso con una masa de mocos brotando de la nariz. El refresco Ernesto era una niña tomando una soda directamente del retrete. Chupón Agamenón lamía a una rata muerta y Vómito Ricardito sacaba su vómito por los ojos. Para mí una de las más repugnantes era a Lluís yes, quien usaba la grasa de sus granos para usarla como pasta de dientes. Maldita imagen asquerosa. En Estados Unidos fueron prohibidas en las escuelas una de las preocupaciones sobre las tarjetas era el alto contenido inhumano que reflejaba niños descuartizados, ensangrentados, decapitados, con deformidades o desproporciones. Por otra parte, la compañía TOPS fue demandada por los fabricantes de las muñecas Cabas Patch Kids por infracción de marca, y en México fue prohibida la importación y exportación de este tipo de tarjetas con el criterio de figuras o ilustraciones que representen a la niñez de manera denigrante en actitudes de incitación a la violencia o autodestrucción. En 1988 se tenía una nueva serie programada con dibujos diferentes a las Cavas Patch Kids, pero debido al desvanecimiento de su popularidad y las prohibiciones, el lanzamiento se canceló. La película de estos horrendos personajes se estrenó en 1987 pero fue un fracaso total y de esta manera las tarjetas más espantosas y asquerosas de la historia dejaron de existir y se convirtieron en las tarjetas prohibidas. Aún recuerdo las tarjetas que tuve de niño que por cierto me las rompieron y una en especial era la de un mago que haciendo un truco de magia se introducía una espada por la boca pero la espada le atravesaba la nuca es esta precisamente que estamos viendo ahora esta la tuve de niño y pues terminó rota precisamente después de la prohibición por favor compartan este vídeo para que más personas conozcan la historia de las basuritas que en muchos lados de latinoamérica las conocen y que seguramente los niños en los años 80 tuvieron no hay muchos videos como este en internet que hablen sobre las basuritas ya tiene algunos años que por primera vez subí un video acerca de estas tarjetas y en esta ocasión pues les muestro que he podido conseguir algunas de las sobrevivientes de aquella prohibición eh, si quieren una segunda parte compartan el video, suscríbanse al canal y si tienen alguna anécdota, alguna historia con respecto a estas tarjetas malditas, escríbanmela en los comentarios y lo voy a añadir en una segunda parte. Mi nombre es Oxla Castro, espero les haya gustado el video.